Para. Oh. Chicos, este es eh, mi primer video de battle, de battle. No, bueno, no, listo. No sé bueno, este es mi primer video de battle, right? Sí, ahí voy a estar jugando con Polakito. Eh, igual vas a ver que es súper random esto porque en realidad esta es una de las primeras partidas. Toca jugar solo casual porque en realidad está remuerto el juego. Pero me encanta, me encanta, estar divertido, tiene, no sé, mucho por aprender, entonces es para pegarle vicio, vicio y vicio. Eh, veo que en YouTube no hay ni un canal, va, en realidad creo que hay dos, tres canales, pero son, encima son todos yankees, así que estaría bueno de última, eh, no sé, que, que vuelva a ser conocido, que al menos, eh, no sé, se haga ver un poco más, porque está, está muy divertido. Y sí, a ver, está muerto porque la misma empresa igual hizo macanas y, y eso arruinó un poco lo que sería la, la, la magia del juego. Así que, nada no, no van a ver ninguna calidad de juego, ningún pro player, eh, ni, ni, ni polaquito que estaba jugando conmigo, ni, ni yo, o sea, horrible. Pero lo único que van a ver es un poco de, de probar un par de personajes, de... en de, oh, de momento Kevin entra y empieza a contar sobre, no sé, una historia re ahí de que se cagaron a piña unos amigos así que tienen, tienen, para entenderse tienen para rato así que nada, listo, bueno, disfruten el video y cualquier cosa si hay algún personaje que le llama la atención y que lo quieren ver de fondo o algo así, me avisan, dale ¡Ojo! salió partida, sí salió partida, sí, viene ahí, viene. <ríe> al fin! Acá yo estaba viendo que vos podés personalizar las skills de tu persona para que sean ofensivas o defensivas eh, Ah, vos decís tipo apetando shift, ponele que... No, no, no, no, no. viste que te hice personalizar Oh, Chorch. Si sí. Está en stream Oh, el meta Uh, ya arrancaste el stream? Ya aprendí, sí ya está Se pica, wow. se pica oh. a... Esto qué es que hace? Que, no me convence mi ulti boludo, es media rara ¿Tu ulti? tu ulti es la que se transforma así mega gigante o es el que se... No, no, no. Ese es mi, ese es mi espacio, boludo. Ah. Este es mi espacio. Está piola? ¡Ah! Cuando caigo, te curo. Ah. A ver. ¿A oh, ver? Fuck. No sé qué hace esto, boludo. Eh, Freddy, boludo. ¿qué onda? Ah, mirá, Te curo, boludo, me parece. Sí, cuando caigo, te curo. A ver, boludo. a ver, a ¿eh? ver. Ahora, en un segundo... No ah, me voy a poner... A ver ahí. Máximo. Ah, si me quedo dentro del área. ¡Ey! ¡Está piola, boludo! Sí. No está La cara del Kevin No, ¿qué te hiciste? Me rapeo, boludo ¿Qué va a hacer, boludo? Mirá, eh Se congeló el chupa fija este, boludo Uh, buen ET, boludo Va, va No, me hizo concha Me voy para atrás porque no Me hicieron miedo Oh, no ¿Qué es eso, amigo? No, pará, pará No, re sucio ese que boludo Sí, boludo No Uh, la re aseguraron, eh está, eh ¡Ah, te, ¡Te cura, te cura, te cura! Sí. ¡No! Sí. Bolú, la sí, puta madre, boludo! ¡No! ¿Qué es esa Ulte, amigo? Che, nuestros personajes se caen a pedazos comparado con, con, con eso, ¿eh? No. no, no. Jorge. ¡Eh, Kevin, estoy sí. re sexy, boludo! ¡No, me tuve, ah. pelar, bolá, me tuve que pelar, boludo! Me tuve que pelar, boludo. ¿Qué pasa? ¡A Ulte! ¡Ya está! ¿Por qué pasa ya está por qué y por los 2000 seguidores, ahí va re, retrasado. ¿eh? A <risa> al vale, voy a focucionar. Al otro le caí con el espacio y le saqué una banda de vida, eh. Tiene 210 de vida el otro igual. Este, este pelotudo. No, pero mirá, no, no, me hicieron un foco, boludo. ¿Cómo te no, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Qué onda, boludo? Así que no estuviste para tu examen, boludo. No, todo mal, boludo. Oh, lo tremendo de 10, boludo. No sabés Ah, qué. sos un chupapija, boludo. Vea, el coso verde. Bien, bien, bien, bien. Ay, no te me muera, boludo. A ver si te puedo curar. Si ¿Te puedo curar? Ahí está. Acercate, acercate, acercate. Uh, uh, Oh, va. Uh. uh, salté mal, boludo. Che, me están sacando la mierda amigo. boludo. Ni, hablar, ni hablar a mí, boludo. Pará, ¿eh? eh. Con la Q tiro el escudo, ¿verdad? Ah, fuck. Ah, qué faja, boludo. Para voy para allá, a ver si me junto, si junto la ulti le rompo la cabeza a los dos, ¿eh? pero el tema es agarrar la ulti, ¿no? no way me way hicieron way way concha, ahora Ahí está, ahora Uh, bien, bien, bien, bien, bien. Ey, ojo, si agarrás ese coso lo matás, ¿eh? Sí, sí, sí. porque okay. eh. por este ah, es el que me Este es el decía no, yo, no, sí. No, no, chupapija. Dale, dale, dale, vos podés, vos podés, vos podés. No, pará, te fuiste. Ay, no me la contés. No, no, no, no. no, eso es mucho, boludo. ¿Cómo anda, Axelito, boludo? Dos Ey. segundos de estumbo, boludo. <risa> es una locura. A por ciento le saco, eh. Mira, mira, acá. ¿Puede sé. ser que me llegué y me tengo que ir? No, NT, este, boludo. Pero puta, pues, siempre prendés cuando estoy a, cuando tengo cosas que hacer. Viste cómo <risa> son, no, Nunca, boludo. <risa> Uh, la puta madre. No, que sacan mucho, boludo. Bueno, la Ay, boludo tenés... Me dejaste encerrado, me dejaste encerrado a mí, boludo. ¿Cómo? Boa, ¿no? no me voy, Ahí está. El combo, el combo, el combo. Tiene que morir. Muera, que muera, que muera, que muera. Que muera. Está, está bien, está bien, está bien. Listo. Hacé la tuya, haz la tuya. agarra eso, agarra la curación, boludo. agarra la curación. Es tuya, es tuya, es tuya. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Listo. Sos vos, eh. Amigo, Atrás tuyo no. tenés el cosa para la última. Eh? Ah, la puta madre, boludo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cosa de la última? No, Es, bolor, no, es bolor, muy es sucio, es muy sucio amigo. Esos cositos te dan para la última. Ya la tenés igual, ¿eh? No, se curó, boludo. No, ya está. Bueno. Capaz activas el cheat ahí medio, f medio piola. No, pero pega a toda distancia, boludo. Es un asco esa mierda, amigo. No, ah, no, no. yo ni veía a dónde le estabas pegando, boludo. <ríe> qué sacado, boludo. Bueno, bueno, NT, boludo. Ayer se armó un bardo nuevo, chaval. <ríe> no, otra vez. ¿Pero que ¿Lo grabaron también? Sí, un toquecito pero amigo no te, vos te ahora te lo voy a grabar, ahora te muestro boludo dale, dale. Muy... No, pero no pero vos lo vas a ver y cayó re mal amigo yo dije no lo mató a ver ese juego hermoso un juego re facha, ¿eh? el battle Ride si te lo puedo bajar para que nos caguemos a piña estoy ya Meter, metele metele estoy viendo estoy viendo Ian Lupiano Ah, la ah. misma plaza donde siempre se juntan ustedes, eh. Sí, sí, mira, mira, mira, mira, mira. Uf, uh, pará de regreso. No, ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Lo recalzó? ¿Qué ¿Lo durmió? ¡Mí! No, le, le hizo la llave no. de John Cena, boludo. ¡Uf, chaval, Repetida, repetida. ¿Qué? Dios? ¡No, no! ¿Pero se estaban peleando en serio, eso, boludo? Yo te explico el chaval, no, eh, no, no, uno era. Sacado, no, eh. Me Yo repuso. quiero tener esa plaza, eh. ¡Fuah! ¿Qué onda tus amigos? <risa> no, ¿No me puedo juntar con ustedes, boludo? Se... ¿Qué hice? Pero, a ver, fue por motivo, porque el, eh, uno de ellos era el, el AU, eh, Amigo mío agutín. Oh, e los e agutines son muy peligrosos, vale <risa> Ya, es un palo hijo de no puta. Si, o claro. sí, eh. después... Nah, le dijo el AU le dijo, deja, de, vos andate con toda la calma del mundo, yo ya después veo yo qué hago con eso. Mm. Y hace rato lo querían agarrar, viste, claro. y yo. Ya lo agarraron. Uh. Esa ya. Yo cuando lo vi dije lo mató. Claro. Tía, me cago paro. No, es que le pegó, pegó fuerte, boludo. Mm. Uh lo paré, boludo. Bol? Le re cagueo, boludo. Sí, está bueno este PJ. ¿eh? Y está sucio, boludo. Sí, no pudimos hacer nada, ¿verdad? Presentora, la ve me, eh, me viene a decir porque el, el Agustín es un buchador de la tarde, un pibe de la tarde, ¿viste? Y el otro es amigo mío de, de mi curso de la mañana, bueno. Y me viene a preguntar, ¿vos sabés qué pasó con este? Y yo, va a la mierda. Y dije, no. no, profe, ¿qué pasó? Sí, ¿sí te no si sé ¿Qué pasó, Dale, buchoneaba todo, eh. Ah. Sí, profe. La prece lo hice igual porque me, me ve varias veces en la plaza. ¿no? Sí. Capaz lo puse por ahí. Uh, lo puse, eh. No, me repuse. No, no, no, no, no. Ay, no. boludo. Che, sí, no. Te me no. Sí, Estamos funcionando mal. No, me arrales, hijo de puta. Para, a ver. Muere, muere, muere, muere. Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Uh, este se ha curado, ¿eh? Muere. Bueno, bueno, bueno. Listo, linda, linda, linda. Yo me voy para allá porque a ver. Bueno, bueno, bueno, bueno. No, no. boludo. lo tiraste para arriba, pues. ¿Será ahora? Están así, madre leche, ¿eh? No, era no. mi ulti, boludo. Lo mataba, ahí, ¿eh? Uh, no, sacado. Dale, dale, vos podés, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, lo que pega ese bicho, boludo. Van a ser las cuatro en un rato, boludo. Sacado. Bro. Igual lo aproveché la mañana ver, re piola estudiando. Estaban jugando estoy acá? Porque yo hace un rato me iba, estaba por disco y ni los vi. No, eh, no, hace un ratito, eh. poco qué? Uh, la puta madre. Cagada, piña. Claro. ¿Muere? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Para a ver si te curo un poco acá. Ay, pero había que. Oh, yo que he ido a ir a una película, amigo. Pero no puede. Uh, carrea duro, carrea duro. Sí, boludo. Me mata, me mata, me mata, me mata. No, lo que pega ese gordo, boludo. No, mira. ¡Uh, ¡Oh! mira, oh. casi te pone eh. Viene ahí boludo, viene ahí.